tardes o noches o Voy a jugar en donde nos quedamos la última vez Y voy a ir en, en cohete Voy a comprar diferentes martillos Este video va a ser demasiado corto Unos 5 minutos Ya que No es muy rápido Como que digamos voy a hacer este video de dos partes Vamos a ver qué hay en la tienda Backpacks hmm. Me podría comprar alguno, pero nada, no, no, no. Y a ver, este. Y los martillos. Este es el último. Mm, no me alcanza, son billones, imagínense. Ay, ay, ay. Me voy a equipar mis pets. Ahorita. Ya, mis pets están equipadas. Ahora. Le toca ir a ver cuánta salud tiene cada bloque A ver este, tiene un millón No, pues, wow El mediano 400, y el pequeñito 106, voy a quebrar a cada uno A ver cuánto da cada uno, ahora volvemos Yo he quebrado a un pequeñito, a ver cuánto me dará No manches, me llena la mochila, literalmente a ver cuánto me da. Ay, me da bien alto. 12 millones. No, pues está bien. Ahora este que está medio, no va a ver hasta cuándo lo rompo. Porque de verdad cuesta mucho romper estas cosas. Ya lo rompí, ahora cuánto me dará. La... Me va a llenar la mochila, ¿verdad? Y esa cosita me llena la mochila. Ahora vamos a ver qué hay aquí. Y por cierto, este es un pequeño resumen del video anterior. Porque simplemente se me borró el video y por eso voy a hacer dos partes en este video. Así que este es un resumen. Me fui a me fui a la tienda. Ahorré hasta 1.75 billones de dinero para poder comprar un martillo gigante. Recuerden que este es un resumen ya que borré el video. Este martillo lo compré. Fui a la de esta, a la zona de las piedras, y vi que este martillo estaba mamadísimo porque lo derrotaba de uno. Y, me, y como veía que la mochila se me llamaba tan rápido, me compré una de mucha mejor. Por aquí estaba. Sí, por aquí estaba. No me engañan. Aquí estaba. Ya esta, no era esta. Esta me la compré y vi que no se llenaba con nada. Entró en esa horre, hasta 4 billones. Y me fui a, a un lugar lleno de agua. Y aquí es donde nos encontramos ahora mismo. <risa> eh, como se me borró el video, pues tuve que hacer un resumen. Ya ustedes se lo imaginarán cómo fue el resumen. Entonces espero que les haya gustado en video. Una... Sí sé que es un corte y que es un resumen. Pero de verdad me costó mucho hacerlo. Conseguir este martillo y la mochila de 29 millones no es nada fácil. Así que por favor si quieren ver la siguiente parte. Perdón por no grabar bien. Por favor se los pido 5 likes. Ningún suscriptor porque ahorita no me lo merezco. Y 10 visualizaciones o eso creo. Así que adiós.